Hola, bienvenido a esta sesión de Mindful Fitness Hoy tenemos una sesión de Journaling en la que vas a escribir Así que encuentra un cuaderno y un lapicero o tal vez abre una nota en tu celular o tal vez un tablet o laptop que tengas a la mano para el ejercicio que vamos a hacer Entonces, te explico un poco En nuestra vida muchas veces se nos presentan situaciones que no sabemos cómo resolver y sucede como este bloqueo, ¿no? Porque somos súper creativos. Siempre tenemos una solución para mejorar situaciones difíciles. Pero hay esos momentos en los que sentimos de que mm, simplemente no puedo resolverlo. Así que para esas situaciones vamos a hacer este ejercicio. ¿Qué pasa? Todos somos naturalmente creativos. Tenemos acceso a infinitas posibilidades de solución para un problema. Pero cuando estamos en un estado emocional bajo o cuando hemos pasado por una situación difícil y después nos toca este reto sentimos que no podemos manejarlo y simplemente nos rendimos entonces la manera de eliminar esos bloqueos es trabajando en ideas de la nada así que número uno escribe en tus apuntes una situación en la que quisieras tener una solución tal vez es una situación incómoda en tu vida como una relación que no está bien Tal vez es un curso que no estás aprobando y que te preocupa o tal vez es algo más, lo que tú consideras que es un problema. Punto número 2. Durante 10 minutos no tengas nada alrededor que te distraiga. Es decir, deja tu celular, busca un cuarto donde no haya nadie, sepárate de cualquier tipo de distracciones y por reloj, poniendo 10 minutos de alarma, solamente escribe ideas de cómo puedes hacer para mejorar esa situación. No importa si las ideas son lógicas o son ilógicas, si requieren un montón de plata, si requieren un montón de tiempo o si requieren habilidades que no tienes, no importa. Todas las ideas que se te ocurran. Puede ser que al comienzo te sientas un poco bloqueado con las ideas o que vengan las ideas más obvias, pero después, si es que insistes en escribir, escribir, escribir, te vas a dar cuenta de algo increíble. ¿Sí? Punto número 3, una vez que hayan pasado esos 10 minutos, escribe a qué conclusiones has llegado, cuáles de esas eh, ideas que has escrito puedes ejecutar hoy mismo y te vas a dar cuenta de algo increíble. Todos somos naturalmente creativos y tenemos muchísimo, muchísimo más potencial del que vemos en nuestras vidas. Así que con este ejercicio vas a poder acceder a más de ese potencial y te sorprenderá lo que encuentras dentro de ti. Cuéntame o si tienes alguna pregunta, escríbeme cómo te fue en este, en este ejercicio. Y nos vemos en la próxima sesión.